Compañero de cada jueves, Ramón Antigua Brito. Saludos, señor Antigua. Hola, jóvenes. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bruno Pimentel. Eh, ...La Macarilla Ramón? Acuérdese. Eh, eh, a ¿Usted y Alicia? Exactamente. En ese mismo orden. ¿no? Sí, pensé que se la iba a olvidar. Sí. No, no. Puse que estaba saludando. Antigua, <risa> eh, hoy unos temas interesantes y, como siempre, de suma importancia, el que nosotros queremos compartir con usted y es la situación que vive eh, y que sigue viviendo eh, nuestro vecino país de Haití ya con la, bueno, primero con esta este magnicidio que se comete y el asesinato de su presidente eh, Juvenal Moisés y ya con una nueva etapa que es cuando se toma posesión el nuevo ministro, el primer ministro de Haití, Henry eh, una situación que que yo decía antes de ayer que estaba hasta cierto punto viéndose una luz en el túnel porque la responsabilidad de este señor que asume como primer ministro en Haití es con el apoyo de la comunidad internacional por lograr utilizar eh, que se celebren elecciones en Haití y yo decía entre comillas elecciones ¿verdad? democráticas para elegir realmente de quiénes son los que van a llevar los destinos de este decalabrado país que es Haití. Quisiera oír entonces la opinión de Ramón Antigua en medio de esta situación que se pone un poquito más difícil, un poquito no, se pone más difícil cada día precisamente por la situación de este matricidio que sucedió en Haití. Bueno, fue el día 7 de, de julio, el asesinato en hora de la madrugada. Ah, 12 días, ¿eh? Eh, bueno, unos 15 sí, días, sí. Eh, el enterramiento, el entierro es hoy en su ciudad natal, pre, eh, con la antesala de huelga prácticamente nacional de protestas en ese pueblo, en ese país y específicamente en el pueblo, de, en su ciudad natal donde van a ser hace la enterrados más su hoy, casi imposible, porque en Haití no hay control, no hay mecanismos de regulación, ni hay, ni hay orden, ni disciplina, ni ley. Entonces esos eh, convocantes abuelos o esos, esos ciudadanos que protestan no tienen ninguna forma, no hay ninguna forma de manera institucional que puedan ser detenidas esas acciones que, que se están acometiendo ahí. Hay varias versiones, siguen llegando, o sea apareciendo versiones, eh, parece derrumbarse la tesis aquella de, de que fueron los 18 colombianos, los dos haitianos, que los Estados Unidos participaron. Hay un interés en, la, en, en, en, la, en, en el mundo, le hace el mundo Francia, Estados Unidos y Canadá de arrastrar, de, de, de traer, de involucrar a República Dominicana. Recuérdate que en, la primero, en los primeros días después de la muerte o el asesinato del, del presidente de Haití, se circularon unas fotos no, al, de las redes sí, de que estaban en el malecón, estado en el Palacio Nacional. Y al día las especulaciones. Sí, y... eh, el caso de la, de, la, de la esposa que sale hasta el momento, en ese momento de la muerte, cuando se da a conocer la muerte del presidente de, de Haití, Sale consigo la, la información de que la esposa también había sido muerta, la habían matado. Eh, hasta el otro día se sabía que la, que la había matado, eh, se, se decía que la había matado y luego se dice a las 48 horas que la, ha sido, va a ser trasladada a Miami, a un hospital. Después circula la información de que eso fue por un tema de seguridad, de que se dijo que ella estaba muerta. No sé cómo jugar con eso. Y ya la esposa, en, el lunes, si mal no el, recuerdo. El domingo, creo que El es que... domingo, la esposa regresó de Miami con, por suerte y gracias a Dios, con apenas eh, fractura sí. o laceraciones en sí, un brazo. Cuando usted dice que, que se dio la información errada, vamos a decir, de que estaba muerta, entonces, ¿os oh, se suponía que al dar esa noticia que estaba muerta, por lo menos? Las lecciones Debi ser de debieron ser mayores, ¿verdad? Que sí. No, Pero, sí. Sin embargo, eh, como usted señala, eh, sorpresivamente, pues aparece, ¿verdad? Solamente con vamos a decir un rasguño ¿verdad? Sí. En un brazo. Lo que le permite regresar en tiempo récord a, a, a, a su país. Antigua, y con ese tema de la primera dama, también se ha dicho y se ha versado que ella se va a involucrar en la política. Y a mí me parece curioso que ella llegue el domingo a Haití. Y el lunes renuncia el que era primer ministro interino, y el martes ya está juramentado el primer ministro que había decretado Moïse antes, antes de morir. Había eh, eh, Pero ese todavía con el cadáver. <risa> con el, que, el cadáver que, que no se ha no enterrado abre. todavía. Sí. Eh, el, el jefe de la policía de, de, de Haití, al tercer día, dio una rueda de prensa, que fue donde se dio la clase a conocer lo de la participación de los 18 eh, colombianos que que no se logra como encajar a los 18 ciudadanos eh, eh, eh, colombianos, porque para poderlo encajar en, el, en la investigación hay que necesariamente plantear quiénes lo mandan, quiénes le pagan, porque ellos luce, se presume que no tienen interés ahí, a pesar de que en todo asesinato lo primero que hay que, la, la, la investigación debe versar, debe estar dirigida sobre la base de a quién beneficia la muerte. El móvil. El móvil de la muerte. O sea, no es, ya está muerto, ese no, es el, el, el, ese no es el problema grave. Ahora es determinar a quién beneficia, quién pudo haber tenido interés en ese, en, en ese, en ese asesinato. ¿Quién lo quería muerto? Y entonces, con el caso de la esposa, eh, repito, la, está la, la conjetura. Debo decirte una cosa, si ella ha venido a República Dominicana... Eh, eso es, una, eso es una, una, una exportación de nosotros, porque aquí cuando se muere el incumbente, ponenle esposa. recuerda sí. el lío que había aquí, todo diputado, todo ciudadano que gana una diputación, renuncia a ella y pone un hermano. Nosotros no, ponenle esposa o un hermano. Nosotros nos hemos encargado de que eso eh, eh, se institucionalice, correcto, se mundialice. Eh, se mundialice correctamente sí. esa forma Entonces, de hacer política. Si, pero, si, pero, si, si ella se ha dejado llevar, si ha habido algún asesor de nosotros, dominicanos, es probable que le haya hecho creer que ella es la sustituta de su esposo. Si aquí es así, ¿eh? Pero bueno, esa es la situación eh, por la que está atravesando Haití, lo que sí decíamos nosotros el otro día antiguo es que van a pasar, va a pasar mucho tiempo para que realmente se tenga una versión acabada eh, de qué pasó eh, eh, ante este magnicidio, porque las cosas se van a, es, Hasta eso se parece a nosotros, de cómo manejamos ese tipo de cosas, que, las sí. cosas que van a comisión se quedan, se quedan segura, en comisión se pierden en el y vamos, tenemos un tema de comisión hoy aquí de hablar, sí. pero antes de pasar Antiguo, hay un alto interés, volviendo al tema de los colombianos y Haití de que, de Colombia, de que sean repatriados a Colombia ve esto tú posible o crees que es, que Haití no va a entregar a esos ciudadanos? es que deb, debe la investigación debe estar el, el escenario por excelencia el escenario natural debe ser Haití Ahora, desde Haití sí va a aparecer la vinculación que puedan tener ellos con Colombia o con Estados Unidos o con quien haya pagado, porque ellos lo que han hecho es un trabajo de, de mercenario, mercanería, si se puede llamar así, de sicariato, de, de, pago de, de muerte por encargo. Ellos lo que han sido es objeto, pero no sujeto, de, de, de la acción. Entonces... Eh, pienso que la investigación debe terminar en haití aunque las, los resultados ramifiquen a otras a otros pueblos o naciones vamos antiguo entonces a regresar eh, ya pasar la frontera pero de regreso a nuestro país y vamos a hablar de la comisión este, no, no. <risa> vamos a hablar de la de la reforma policial antigua que es uno de los temas que desde la llegada al poder ¿verdad? Del, del gobierno, pues lo puso en el tapete y eso creó mucho revuelo y de hecho hay una comisión, como dice Manuel, que fue creada, que, se ha, que ha estado evaluando ¿verdad? y recopilando datos, pero eh, eh, vemos nosotros poca, eh, pocas informaciones con respecto a este tema que es sumamente importante en la República Dominicana y la reforma eh, policial. Cuéntanos, antes, mira usted la... que... Eh... Estaba revisando anoche cuando hablábamos de, de, de tocar el tema, después de que decidimos esto. Gustavo Montalvo dirigió una comisión, presidió una comisión igual. O sea, esto fue crea esa comisión fue creada en el 2012-13, presidida por Gustavo Montalvo. Una comisión igual, con los mismos objetivos: la de la reforma policial. O sea, eso es una de las tantas comisiones. Entonces, ahora el presidente de la República eh, eh, constituyó. Mediante decreto, una comisión que creo que tiene 18 o 19 personas. Materialmente eso, eso es eh, imposible poder te, mantener consenso en una cantidad así. Eh, no care, carece totalmente de actores. Antigua, el objetivo de esta comisión no es buscar consenso, es eh, comenzar a recopilar datos y aportar Bueno, para pero hasta haya... ahora le presentaron el lunes pasado un informe, su primer informe, al cumplimiento de 100 días. Presentaron un informe. 100 sí, días y lo que han presentado. 100 días y presentaron un informe con más de 200 páginas. ¿Qué te quería que presentaran? Dígame. <ríe> Las soluciones. Hay que hacer esto, esto, esto. Y esto. No, ¿Tú sabes es lo que resuelve el problema de la policía? Yo vi que Servio ser... Tulio Pero, habló, que es el presidente de la comisión. El dueño de la comisión. El dueño. Bueno de que había contratado expertos en materia de seguridad. ¿Por qué contratar expertos en materia de seguridad cuando se podían haber nombrado en esa comisión expertos en materia de seguridad? Eh, el propio presidente de la República en la campaña del 2012, si mal no recuerdo, había contratado los servicios de Giuliani. Rudolf Giuliani, Rudolf Giuliani eh, ex eh, alcalde de, de Nueva York. Que resolvió el problema del narcotráfico en las sí. calles de Nueva York. Pero ¿por qué desesperarse? Pero ahora no está. ¿Pero ¿por qué desesperarse, usted dice, cuando tú hablas de informe, cuando esa misma comisión tiene un tiempo... Eh, eh, eh, no, no, esa comisión tiene cuatro años. Claro. Para que pase y entonces vuelva Luis Abinader, pues, si se reelige, no, entonces, o u otro, u otro eh, presidente. No, esa comisión eh, se nombró, se creó, y bueno. tiene, se le dio un año para eh, eh, todo el, hacer la bueno, indagatoria. Bueno, a, a, a los 100 días... Tiene Otra un mes, informe más de 200 a los 300 días tiene más un informe de 200 páginas. O sea, ¿qué quieres, ¿Cuál es, te, cuál qué es la, decir, ¿se está trabajando? la parte importante que presentan como logro en esa, en, en ese estudio, si se puede llamar así, en ese informe, el tema de la cómo le llama de las especialidades. En la policía ahí es, es un tema muy cardinal y es que, dependiendo de las relaciones que haya, a ti te, tú haces un curso de. Eh, de cómo usar el patio para huertos. <risa> y eso te da una categoría de especialidad, entonces te ascienden. Eh, el tema de la del manejo de los recursos a la Cámara de Cuentas que, que haga una auditoría a, lo, a los recursos que, que maneja la policía. Entonces, pienso, como neófito en, en la materia, diría una amiga mía, eh, que el problema no está ahí. Porque la cantidad de asesinatos, de participación, de complicidad de la Policía Nacional en los actos delictivos que se, re, se registran en la República Dominicana no, no, no se generan por el mal uso o buen uso de los recursos, ni por la escasez de recursos en la policía. Finalmente, ¿crees Ramón Antiguo Abrito que pudiera materializarse realmente, que, que, se, que se dé la reforma policial? No. La policía puede reformarse, tú sabes cómo, si el jefe de la policía es, como hizo Luis Abinader, presidente de la república, con el director del DNI, que siempre era un militar o un policía, y ahora es un civil, un abogado, un jefe de la policía, un director de la policía, una especie de administrador, de ministro, un ministro, un se, administrador, usted un usted gerente, no así, como el amigo de sí, nosotros, sí, sí, un gere, sí, sí, la gerencia, que sí, sí, dio sí, clase se de ma, gerencia. Sí, sí se pudiera materializar. La. Pudiera ser más fácil porque es una gente, es alguien que no tiene compromiso. No, no, no, y que no, no, lo que vaya con una visión gerencial de dirección, de cualificación y de cómo se llama, de eh, cuando te cuando te nombran por ahorita se la dan a minutos, por la, la capacidad, por diciendo eso. Pero pudiera ser. Porque bastantes veces que él ha dicho que hay que hacer en este país, pero nunca, él ha, pero nunca, nunca está nunca se, en la posición de hacer. Nunca se ha No, mandado. no es que nunca ha hecho, cuidado. No, no, no, nunca, nunca lo han puesto no, en la posición no, no, donde recto. puede hacer. O nunca se ha pero tratado. él es el que le ha dicho a este país durante los últimos 20 años que hay que hacer en este país, en pero, toda la materia. Pero no se hace. Antiguo, Es Gracias. que no lo, ponen, no lo nombran. ¿Eh? no lo nombran gracias, gracias Ramón Antigua por su participación como cada jueves aquí en este segmento de política de otros niveles es interesante un panel verdad con expertos para hablar realmente de las posibilidades que existen o que pudiesen existir para que se lleve a cabo la reforma policial en la República Dominicana gracias.